Hola a todas y a todos, el día 15 de junio volvemos a tener mesa para la homologación de las condiciones laborales y donde sabéis que dentro de este proceso de homologación de condiciones laborales se plantea la modificación de los horarios SMART. Se plantea por la empresa que no por comisiones obreras. Vamos a ser claritos, no os dejéis confundir, porque que os engañen una vez puede pasar, que os engañen varias ya sería para hacérselo mirar. Eh, estamos en la recta final casi de la aplicación o no del artículo 41. Todas y todos conocemos este sector, ¿eh? Yo no sé si tenéis colaboración de BBVA, pero sería bueno que preguntáis qué ha pasado en el departamento Santander, eh, perdón, BBVA contigo. Mil y pico personas están con jornada partida, sin complementos y sin nada porque la empresa ha tirado unilateralmente por la calle del medio. Y la representación sindical, de manera unitaria, está llamando a la puerta para regular las condiciones. Cosa que aquí solamente estamos haciendo comisiones obreras en solitario porque sabemos que la aplicación unilateral de estas condiciones va a implicar que estéis cuatro días a la semana por 2.200 euros y hasta las 7 de la tarde. Y es lo que no se puede consentir, que se cargue en la conciliación de vida familiar y laboral. Por lo tanto, responsabilidad, no temeridad. Y por lo tanto, Comisiones Obreras seguimos dando la cara, no nos escondemos, no suplicamos en determinados momentos cuando sabemos que la empresa puede tirar por la calle del medio de manera unilateral. Seguramente el día 15 podamos daros una, una explicación de lo que ha pasado en la, en la mesa y alguna propuesta. Porque Comisiones Obreras ha regulado en el sector y está regulando en el sector estos artículos 41 de modificación sustancial de condiciones de trabajo y lo hemos hecho en Caixa, y lo hemos hecho en Bankia. Y en Caixa os puedo decir que hay colas para entrar en esas oficinas porque están remuneradas la gente sabe a qué atenerse. Y en Bankia la gente se autorregula, como lo que hacemos aquí en Maco Santander. Por lo tanto, sabemos hacer las cosas. Comisiones Obreras es el sindicato más representativo en Maco Santander. Por lo tanto, nuestra contraparte es la empresa, no otros sindicatos. Aunque no tengan acción sindical propia, los dejamos aparte. Nos, siempre nos habéis apoyado. Porque confiáis que nosotros no os abandonamos, ni siquiera cuando hay problemas. Nosotros no llamamos a puertas suplicando, porque sabemos que puede haber eh, aplicación unilateral. Y no apelamos, no apelamos a las condiciones de madres, de esposas y trabajadoras, no, no. Tenemos acción sindical propia. Que no os mienta, somos comisiones obreras, el sindicato mayoritario, por lo tanto es representativo. Y por lo tanto el que tiene la responsabilidad de parar los envites, sí, los envites de la reforma laboral. Un abrazo a todas y a todas y a todos y hasta el próximo de